Están me, es? que les que les de me, están último remate todo. último día todo Esa vaina cuesta 3 dólares y le están rematando un dólar. I'm a Japanese comedian. I'm into ¡Están rematando todo el último día ¿Qué es esta vaina? Gracias. Gracias. Para los fanáticos de los videojuegos y de Final Fantasy, guau, wow, esta sí que les encantaría. Mira este templo enorme, hecho de pura nieve. Uy, este Show Láser está para chuparse los ojos. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Video? Sí, por favor, diga, hola, Colombia". Colombia? Ah, Pero, ah. Así, hola. hola Colombia. Hola Colombia. Pero sí. <risa> yes. <Arigato>. yes. <risa> así Hola Colombia. Hola Colombia. Hola Colombia. Hola. Hola Colombia. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Una por una las van tumbando Vuelven a la naturaleza